qué es un algoritmo y por qué son tan importantes en la programación. Podemos definir a un algoritmo como un conjunto de pasos para resolver un problema. No suena tan difícil, ¿verdad?, pero hay una palabra especial, definir. ¿A qué nos referimos con definir? Significa que básicamente debe cumplir dos condiciones, esos pasos podemos ponerlos en palabras y además no pueden ser infinitos. Para la primera condición pensemos en el siguiente problema. ¿Cómo poner en palabras los pasos necesarios para aprender a andar en bicicleta? Seguramente no podremos. Para el segundo caso pensemos en el siguiente problema. Multiplicar dos números naturales al azar, hasta encontrar una multiplicación cuyo producto sea menor a menos 1. Multiplicar dos números naturales va a dar como resultado siempre otro número natural. Nunca vamos a encontrar un par de números naturales que sea menor a menos 1. Los pasos se van a volver infinitos y nunca vamos a poder encontrar una solución. Un algoritmo puede ser infinito por varias razones, pero vamos a sintetizarlo diciendo que nunca se cumple la condición que tiene el algoritmo. Pero entonces, ¿por qué los algoritmos son tan importantes para las computadoras? Una computadora es una máquina de hacer cálculos. Es buena haciendo sumas, restas, multiplicaciones, pero en realidad una computadora no sabe resolver problemas de nuestra realidad, es necesario que alguien le indique los pasos que debe seguir para resolver problemas. Programar es escribir algoritmos, se trata entonces de una tarea intelectual en la cual el programador define los pasos necesarios para poder resolver un problema, una vez definidos se los indica como una orden a la computadora, primero pienso, luego escribo. Bye. Mm -hmm.